¿Estás bien? Perdí pie. Estoy bien. ¡Oh, ¡Nada! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por, qué? ¿Por qué? poco? ¡Nada! ¿Estás bien? ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! ¡No! ¡Es demasiado peligroso!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 ¡No podemos hacerlo, Jonah! ¡Tú no te alejes! ¡Vamos! ¡Joder! No ¡Ha estado cerca!